Con Guetorri, el Etochatugo Proyectura vivía Taubei. Intentaremos hacer sistemas nuevos propuestos por la gente. Y 10 temas este elegidos entre el repertorio antiguo. Se valorará la gente que no haya participado en, la, en la, el proyecto de la Electro, aunque puede participar todo el mundo. Valoraremos la orden distincion. Anímate a tocar, a toma a a a a a el instrumento a para cantar.